Yeah. ¡Ohí, papá! Rushe aquí, sí, le hondé y rushe, todos usaban. Ah, no, que debo recoger. No agarré, no, porque no agarré. Es que más no vas pagar.